Eh, los vamos a saludar, primero los chicos, a los cantantes, bienvenidos, el aplauso vamos, gracias muchachos. por estar acá con nosotros, Enzo y Johnny. Que son los portavoces en realidad de, de todo el grupo ¿Cómo están chicos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Un bien. placer, bien, gracias bien. por venir no, Gracias a ustedes por invitarnos, muchas un gracias Un placer, para nosotros felices de que claro. estén acá con nosotros Acompañándonos con esta música fistera. Y bueno, queremos conocer un poquito más a La Clave Saber hace cuántos años se están tocando juntos sí. Si tienen canciones propias Dónde los puede ir a ver nuestro público Si tienen algún show que nos quieran contar Sí, estamos hace 13 años eh, Muchísimo Mucho es Muchísimo, vida. la verdad es que un grupo de amigos Bastante bien la llevamos y la verdad que queremos llegar a, a mucha gente que la idea y la por mira. eso hacemos temitas, intentamos estar en, en las redes, siempre activos. Tenemos ah, canciones, buenísimo. tenemos canciones, versionamos canciones también. Lo cual mm. aprovechamos también para... Ahí al, al micrófono. Así ah, te escuchamos. ¿Tenemos, tenemos? Ah, aprovechamos ah, ah, a decir... ¿Qué? qué ñoños nosotros dándoles orden. <risa> sí. Este viernes estrenamos Temita Nueva, así que ah, ya no vuelvas, se llama. Muy bien. Para que estén atentos ahí a la página de YouTube. Para todos los despechados y despechadas. <risa> exacto, exacto, Me encanta. Muy exacto. bien. ¿Y son este fin para invitar al público? Viernes tenemos La Morena. Muy bien. Eh, ¿Sábado? Puente Bar. Puente Bar en San Martín. San Martín, ¡Esto! San Martín, perfecto. Qué lindo, y aparte, bueno, se viene la, la temporada movidita, sí, muy bien. La, la, la, la agenda se está llenando. Sí, sí, la, Eso Es lo importante. Carta, ¿Y quiénes sí. son los demás integrantes? Preséntenos ahí a sus compañeros. Sus compañeros. No, el Tormenta de Facha Lucho. ¡Vamos, el ¡Facha Lucho! ¡Tormenta! <risa> en la tecla Yanni. ¡Hola, Yanny! Bienvenido. le tenemos al Loco Beto. ¡Vamos, Loco! El Facha Tibu. ¡Vamos, ¡El Facha tibu! ¡Vamos, tibu! El Loco Alejo. ¡Vamos, Alejo! Y también saludar a los otros chicos que sí, no man. pudieron venir. Somos... Claro, es que es un formato reducido, porque claro, no, no, no podíamos Exacto. meter to a toda, toda la banda, que... es como muy complejo hacer la técnica de sonido y más para tantos integrantes, pero son 11. 11 son Qué lindo, ¿Qué, ¿qué instrumentos faltan? Y faltaría otros vientos Claro, mucha perro, viento Exacto Qué lindo Y aparte como que el cuarteto ha tenido como un resurgir muy fuerte no En este último tiempo con bandas sí. como La Conga eh, Y demás que lo han pegado con lindas canciones Me imagino que para ustedes también debe ser como Como que esta ola de, de, del resurgir del cuarteto les viene súper bien Sí, sí, verdad, sí Está buenísimo Sí, es algo que nos lleva... Cada vez a crecer un poquito más y así le metiendo Tal cual. Sí, por bueno. supuesto. Chicos, felices nosotros de que nos acompañen en este programa, así que vamos a escuchar una canción más de ¿Lo la Lila en cuarteto. ¿Nos puedes invitar? ¿Cómo me invito? Pero obvio. ¿A tocar? ¿Quién se anima a tocar esa causa? el rey el rey el ritmo. Vamos, pero vos que sabes, vamos los dos. Yo vamos, te tiro vamos. un pozo y vos tocás, vos la que sabes. Dale, sabe. dale. Mirá, y acá en un momento te lo paso, eh. Ahí está la paso. Esta sí te la toco. Vamos con esa pandereta. Música, maestro.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 Me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo bar Solo entraba para embracharme, no ¡Hey! esperaba enamorarme Y de ti ni tú de mí pasó así, ya siempre son nuestra historia No falla la memoria, yo te dije baby, ¿qué haces tú por aquí? Ya siempre son nuestra historia y te llevé para Mendoza Mi casa. de sol, la niña de mis ojos Tenía una conexión de corazón, rotos mis pedazos Y movemos cintura un poquito A ver los chicos moviendo la cintura dale, dale. <risa>